Wilson Santos Rodríguez Yabuloa, de 24 años, y Emilio Mendoza García Yeiva, de 22, ambos residentes en la comunidad Cimarra del municipio de Nagua, fueron apresados en flagrante delito en el puente de este municipio de Pimentel acuerdo al informe policial, tanto Yabuloa de nacionalidad haitiana y Yeiba de nacionalidad dominicana fueron capturados por agentes policiales en momento en que se transportaban en dos caballos que se los habían sustraído a los nombrados Willy de León y Ramón García en la ciudad de Nagua. En cuanto a los prevenidos, fueron enviados a la División de Investigaciones de Nagua para ser sometido a la acción de la justicia. ENTN, Robinson Palancó.